Hoy tenemos la misma expectativa y estamos seguros que así se va a realizar. Y desde ya, para no seguir perdiendo minutos valiosos de esta mañana, voy a presentarles a todos ustedes el panel número 5, que tratará el tema acceso universal. Participarán Milagros Castañón del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raquel Egato de ISOC, Verónica Arroyo de Access Now. Participará como moderador Martín Borgioli de HiperDerecho, a quienes dejo ya para esta, este panel número 5. Bueno, buenas. buenos días a todos. Eh, estamos en el primer panel del segundo día del IGF. Ayer fue un día bastante eh, trabajador, fue muy lindo verlos a todos ustedes aquí. Pero hoy estamos eh, para participar de un panel de Acceso Universal. Y quizás tenemos que, que pensar eh, a este concepto de acceso universal como la forma en que nosotros estamos conectándonos hoy a Internet. Eh, tenemos hoy a, a, a Milagro Castañón, que tiene ardua experiencia eh, en temas de gobernanza de Internet. <ríe> y está Raquel Gato, que también, desde de, de, de ISOC. Eh, y eh, Verónica Arroyo, que, que también eh, tiene experiencia en temas de análisis político. Eh, pero yo quería arrancar primero eh, preguntándoles eh, cómo ven ustedes hoy el Internet, digamos, hay eh, este, este concepto de, de acceso universal, digamos. Eh, ¿Podemos eh, entenderlo como, como una como, como el, mayor potencial o, o, el, o estamos usando internet eh, con la mayor eh, potencialidad eh, que, que ellos tienen. ¿Cómo vemos hoy a internet? Eh, ¿Cómo vemos internet hoy? ¿Y cómo puede ser visto en el futuro internet? Eh, mi, Milagro, quizás eh, vos podés empezar dándonos tus primeras impresiones. Eh, yo creo que el futuro del internet depende en gran medida de la de los debates que se están dando hoy día vinculados a la gobernanza de Internet. Eh, en, este, en ese marco tenemos que ser conscientes de que existe una amenaza real de balcanización de la red. ¿Eso? Eso es una realidad. Y una realidad que puede darse en la medida en que se profundicen las contradicciones que hay en el manejo de este tema. Eh, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros participamos en todos los foros de gobernanza de Internet, representándolos a ustedes. ¿no? Eh, y nuestra percepción eh, es que en los últimos años cada vez hay una diferencia más marcada entre el, el grupo de países cada vez en aumento que, que tienen la intención de multilateralizar la gobernanza de Internet y por ende regular el Internet, palabra que a todos ustedes los aterra, la, la palabra regulación aterra, ¿no? y, ¿no? y, y los países que tienen interés en mantener el statu quo, lo cierto es que el Internet que conocimos eh, cuando acordamos la agenda de Túnez y el Internet de hoy es completamente diferente. Entonces, eh, obviamente, esto está generando eh, cuestionamientos de cómo viene el futuro. ¿no? Hay una serie de, de temas conexos a la gobernabilidad del Internet que también están contribuyendo a profundizar estas eh, contradicciones que mencionaba antes, ¿no? eh, indudablemente la ciberdelincuencia, el digital divide, ¿no? eh, son, son temas muy actuales. Y más adelante me gustaría eh, contarles con más detalle eh, Cuál podría, ¿De dónde podría partir la iniciativa eh, de multilateralización más eh, predominante en este momento? Y que es eh, con base a la Política Nacional de Ciberespacio, publicada por la China en el mes de marzo, y que ha sido repartida por todo el mundo como volante, que está estupendamente bien escrita y que te cuesta trabajo realmente a leerla no coincidir con, con muchos de los planteamientos. Eh, desde, el, desde el GAC, del Governmental Advisory Committee del ICAN, en realidad eh, la composición de, de la mesa directiva del GAC no tiene una representación geográfica Estamos tratando de que la tenga, ¿no? Eh, pero yo no siento en ese campo que yo represento exclusivamente el Perú. Tengo una coordinación muy estrecha con todos mis colegas latinoamericanos. Eh, mantenemos videoconferencias cada 10 días. Estamos todos en una lista de WhatsApp. Y no doy un paso dentro del liderazgo del GAC que no coordine con mis colegas latinoamericanos. Y somos muy unidos y creo que hemos logrado tener una voz propia en el ICANN. Y eso ha sido bien importante. Eso, eh, quiero remarcar eso porque quizás muchas veces creemos que el Internet es algo, está gobernado por algo superior, quizás eh, somos nosotros mismos, eh, tenemos la voz cantante y, y más que nunca hoy eh, hay representantes de, de todos los sectores y de, y, y de todos los, los lugares ¿no? entonces eh, quería eh, hacerte una pregunta a vos Raquel es, ¿vos cómo ves eh, hoy el, el modelo de gobernanza o, o cómo crees que, que este modelo está eh, digamos, moderando el internet bueno, gracias Martín, buenos días a todos, eh, hablo mi mejor portuñol, entonces eh, les pido disculpas, espero que me entiendan, eh, vengo de Brasil. Uh, bueno, que, lo que me gustaría plantear, entonces, algunas reflexiones acá, creo que, que la primera, si me permite, eh, para los que estuvieran en el cóctel ayer, ya los lo puse a la celebración que tenemos ese año desde ISOC, los 25 años, para los que no estuvieran, bueno, perdieron un pisco o, eh, Pero eh, igual eh, lo que les comparto este año, Internet Society cumple 25 años, que es un logro para una asociación civil con alcance global que se mantenga relevante eh, en esos temas. Eh, y la verdad es que también nos trae una responsabilidad. La responsabilidad de pensarlo cómo van a ser los próximos 25 años. Eh, y... Eh, con eso, eh, arrancamos con un estudio eh, desde el año pasado, donde buscamos más de 1.500 contribuciones, expertos, alrededor del mundo, eh, que nos brindaron eh, bueno, su visión de qué eh, va a hacer la Internet en la próxima década, ¿no? en los próximos años. Eh, y con eso consolidamos eh, lo que llamamos nueve fuerzas de cambio. O sea, cuáles son los puntos claves que nos puedan cambiar la Internet que conocemos, como decía Milaros. Eh, y más que eso, cuáles son los compromisos que tenemos que asumir y de dónde tenemos que, que sacar acciones, acciones eh, para permitir que la Internet se mantenga abierta, la red de las redes interoperables, ¿no? Eh, y bueno, eh, algunos de esas fuerzas, no, no les voy a hablar de todas, pero algunas son muy claras y creo que no son sorpresa a nadie. Eh, cómo, eh, cómo va a pasar inteligencia artificial, ¿no? eh, qué impacto vas a tener, eh, la Internet de las cosas, y el rol de, de los gobiernos y de la regulación. ¿no? ¿Cómo nos vamos a integrar con todo eso? Pero alguna y ahí por, por el tema del panel, y es donde me quiero llegar, eh, hay una cierta incertidumbre, eh, porque sabemos, por ejemplo, que brecha digital, brecha digital va a ser un tema, pero quizá no va a ser el, el tema como lo pensamos hoy. Eh, hoy la brecha digital está muy conectada o, o muy ligada a la idea de conectividad, o sea, de llegar a la Internet, lo que es importante. Pero la brecha digital también se tiene que pensar. Aún logramos esa meta ambiciosa de que todos estén conectados en 10, 15 años, ¿no? Bueno lindo, la Internet llegó a los eh, pueblos más aislados, a las zonas remotas, rurales, bueno. ¿Será que el acceso va a ser lo mismo para todos? ¿Vas a ser lo mismo para niños y niñas? No, no vas a ser. Entonces ese, esa idea de que acceso está más allá de la conectividad es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta que eh, para para que todos puedan eh, aprovechar los beneficios de la Internet, las oportunidades que nos brindan la Internet y esa sociedad eh, de información. De verdad, ¿no? Estamos más allá de solamente la Internet en cuanto a una herramienta, pero de una sociedad de información. Tenemos que pensarlo que eh, puede no, no estar al alcance de todos. ¿Y cómo es que, y, qué es que podemos hacer para eh, evitar eso y, y cambiar eh, ese futuro. Después les puedo brindar un poco más con, con casos concretos eh, y ahí con algunas recomendaciones que lo sacamos. Pero por la pregunta de Martín, y no me quiero escapar de eso porque me encanta también el tema, eh, tú mencionaste, por ejemplo, eh, la, esa idea de gobernanza. Eh, a volver un poco con la semántica de, de la propia palabra. Tratamos de gobernanza porque no se confunde solamente con gobierno, ¿no? Hablamos de gobernanza porque tiene esa origen etimológica, existe en español, ¿no? Bueno, <risa> etimológica de una dirección, de un direccionamiento, y es esa idea de que estamos todos involucrados. A veces, cuando hablamos de, de los principios que envolven eh, que, in, que están alrededor de un abordaje multisectorial. Eh, bueno, sí, la participación de todos, de las múltiples partes interesadas, de todos que de alguna manera están afectados, eh, de los procesos que sean transparentes, de los procesos que sean inclusivos y de abajo arriba, eh, nos parece hasta que hablamos de una religión, ¿no? algo que vos tienes que creer y que, que, que tienes que ser así. Y, y tenemos que pensar lo distinto, ¿no? No, no, es real, eso pasa. Eh, es una manera, es un ejercicio constante y tienes que serlo eh, para resolver temas complejos que son esos temas de internet ¿no? hablamos cada vez más de la preocupación de regulación eh, en temas de teroji, teroji, no terrorismo terogis, bueno, terrorismo ¿sí? eh, y, y son temas que tenemos que pensarlo en conjunto porque no es una ley o una decisión de un gobierno que vas a resolver todo. No es tampoco eh, reglas que adopten una empresa y ni tampoco solamente las asociaciones o eh, la sociedad civil que, que vas a sacar una solución. Somos todos en conjunto que tenemos que asegurar. Primero, mantener siempre el, esa visión de asegurar la internet o la abertura y, y la... la, eh, la Cómo se dice, y eso, que la Internet sea global, eh, eso es importante, pero también hacerlo eh, ese ejercicio de poner a la mesa cuáles son los intereses, cuáles son las posibilidades y dónde y qué cada uno puede hacer. Entonces, con eso dejo ese mensaje de, eh, de abertura. Bueno, gracias, Raquel. Eh, bueno, yo quería pasar a, a hablar con Verónica. Te quería preguntar a vos, desde tu experiencia en ACCESS eh, y teniendo en cuenta este, este concepto de universalidad del Internet, donde vemos el acceso, la apertura, los derechos, y la gobernanza de Internet, eh, ¿cómo ve ACCESS hoy en día el, el ejercicio de derechos en Internet? Eh, Puedes hablar, si querés, de tu experiencia aquí en Perú o en la región. Ante todo, muchas gracias por, por, bueno, por la invitación y es un placer estar compartiendo panel con personas tan, con tanta experiencia. Eh, bueno, vengo de parte de Access Now. Access Now, para quienes no conocen, es una organización, eh, una ONG internacional que trabaja por defender y para los derechos eh, digitales de eh, usuarios en riesgo. Eh, la pregunta que me, que me haces Martín es bastante interesante porque... El concepto Internet Universality que saca UNESCO y que desarrolla UNESCO, que es como un framework para poder tomar decisiones o poder analizar situaciones dentro de Internet o que implican Internet, tiene estos cuatro pilares. O sea, nos, nos va a hablar de, de múltiples partes interesadas, como se estaba, estaba comentando inicialmente, va a hablar sobre acceso, va a hablar sobre apertura y también va a hablar sobre derechos humanos. Sobre este último punto, quisiera comentarles eh, en breve, nada más, cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos desde ACCESS para Perú, es un diagnóstico bastante preocupante, eh, cuáles son los problemas que tenemos, ejemplos claros, y cuáles serían las soluciones que nosotros estamos planteando frente a estos problemas. Eh, ayer conversábamos en el último panel sobre derechos humanos en línea, y una de las preguntas que surgió fue, ¿cuál es el derecho que está siendo más vulnerado y violado? Uno de los derechos que se comentó fue el de la privacidad. Pero lo, lo interesante es que no solamente está siendo violado, sino que no nos estamos dando cuenta que está siendo violado. Entonces, el diagnóstico que nosotros tenemos para, para Perú es que hay una falta de conciencia sobre el derecho a la privacidad. Y esto empieza por los usuarios, por nosotros. Nosotros trabajamos por los usuarios, somos esta sociedad civil, y nos damos cuenta que muy pocas personas entienden la necesidad de tener una navegación segura. De que por qué tenemos contraseñas, de que por qué existe doble autentificación, de por qué existe cifrado extremo-extremo. O sea, este tipo de conceptos no llega a la población, o es la población la que no se da cuenta de la importancia que tiene. Eso sumado con eh, iniciativas del gobierno, que en este caso voy a mencionar dos iniciativas del gobierno, no ayudan a, a que la población entienda esto ni que sea un, un concepto eh, bastante importante dentro del de desarrollo de políticas públicas. En ese sentido, existen dos ejemplos bastante importantes, uno de ellos es el Decreto Legislativo 1182, que salió hace, hace dos años, que es sobre retención de datos. Eh, a nivel mundial es uno de los, los, los peores casos que podríamos tener, y es verdad una vergüenza comentar que nosotros tenemos una, una norma que habilita la retención de datos, es decir, existe una retención tanto de geolocalización como de, de metadata. Existen bastante, se ha escrito bastante sobre este tema, se ha hablado bastante sobre este tema, pero hasta ahora existen, es decir, el gobierno cree que todos somos sospechosos y por lo tanto, como todos somos sospechosos, tiene que tener el traqueo de absolutamente todos, porque somos sospechosos de cualquier tipo de crimen, desde un niño de 6 años hasta una persona de 80 años. El mundo. Un segundo ejemplo que tenemos que también genera bastante preocupación y es lo que sacamos un red flag la semana pasada dentro de Access Now fue la, la aplicación Watchi Taxi que se está utilizando, bueno que ya fue lanzada, una aplicación Watchi Taxi es una aplicación web para, eh, bueno, busca que exista seguridad en los pasajeros que toman un servicio de taxi en la calle. Eh, el, nosotros hemos encontrado bastante preocupación frente a esta aplicación porque no es una sola aplicación de una empresa privada, que, que bueno, se va a regir bajo las normas de, libre, de protección de datos que tenemos, sino como está siendo promovida y, y bueno, publicitada por el gobierno, está usando recursos públicos, lo que implica que son recursos de nosotros, la sociedad. Y por lo tanto necesitamos conocer eh, por qué está, cómo se hace, por qué no se hace, o qué le falta, o, y todas esas cosas. Y falta ese tipo de información. Cuando nos damos cuenta qué información hay sobre esta, sobre esta aplicación, nos generan más preguntas que respuestas. Ustedes pueden revisar lo que hemos escrito sobre este tema y se van a dar cuenta que hay preguntas sobre a dónde va la información, por qué no se da un tiempo, cuánto tiempo se va a utilizar esa información, eh, a quiénes se les va a dar, por qué no hay una posibilidad de anonimato dentro de, lo, de la utilización de la aplicación, y en fin, hay un montón de preguntas. Entonces, estamos encontrando que existe un problema realmente claro dentro eh, de, del tema de privacidad, y solamente para no quedarnos diciendo, existe esto, sino para promover algo, porque es lo que nosotros estamos haciendo desde ACCESS. Es decir, por ejemplo, en este caso de, de retención de datos, antes de que uno deliberadamente tenga retención de datos para toda la población, debería existir un mandato judicial que nos diga específicamente por qué se están tratando de traquear a ciertas personas o a todo el mundo. No solamente porque por seguridad nacional empecemos a traquear a todas las personas que están acá, porque cualquiera es sospechoso. Para el lado del huachitaxi, así como el Ministerio de, de, del Ambiente exige que ante la construcción de una carretera o ante la construcción de una vivienda, existe, debe existir un, un informe de impacto ambiental. Nosotros proponemos que debe existir un informe de impacto en derechos este, digitales y de derechos humanos en, cada vez que se trabaja con Internet. ¿Cuál es el problema con Internet? Y creo que eso es bastante importante resaltar. El problema es que no podemos ir fácilmente al último estado anterior de las cosas donde todo era perfecto. ¿Por qué? Y esto las, las personas de la comunidad técnica me van a dar la razón. Uno, cada vez que suelta una información en Internet, ya es imposible que podamos decir, lo borramos y lo sacamos de aquí. Y te, utilizamos, no sé, un, este derecho al olvido, etcétera, para quitarlo. Porque ya está en la red, ya se hicieron copias. Entonces, eso a nosotros nos genera bastante preocupación. Y en cuanto a nosotros, los ciudadanos, lo que nosotros creemos es que faltan políticas de educación para enseñar a la población y enseñarnos a nosotros mismos la necesidad de tener una política eh, sobre privacidad y entender que la privacidad no solamente es, no sé, este, interceptar comunicaciones, eh, sacar a la a, a luz fotos, fotos privadas, no. También la privacidad está en nuestros dispositivos móviles y es una manera de garantizar la libertad de expresión dentro de ambientes democráticos como tanto nos ha costado a nosotros desarrollar en, en Perú claramente hay eh, muchos temas para, para hablar. Eh, quizás lo que se me viene ahora es eh, a la mente es un poco cómo encontramos eh, todo este equilibrio de, de derechos ¿no? que hay en la sociedad, porque eh, quizás la sociedad también está pidiendo más seguridad y, y el tema de, la, de el, nuestro derecho a la privacidad eh, se ve un poco afectado. ¿no? Eh, entonces en, en ese marco, digamos, de, de desequilibrio, por así decirlo, quizás tenemos que eh, fomentar un poco más el diálogo y, y, y encontrar espacios para poder eh, sí, dar nuestros puntos de vista. Yo quería preguntarle a, a Milagros eh, si, o cómo, cómo ella ve, digamos, este modelo de gobernanza como que comentaba Raquel, eh, en el sentido de que Hoy vos hablabas que el internet de hoy no es no va a ser igual eh, en el futuro y quizás eh, todos estos problemas de desequilibrios que hay eh, no, no tienen una solución hoy. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vos ves el futuro el futuro de internet? Bueno, eh, primero quiero comentar lo que han dicho acá mis compañeras. Eh, me parece muy interesante tu concepto de que el acceso va más allá de simplemente la conectividad. Ese es un punto muy interesante que habría que trabajarlo más. ¿no? Eh, con respecto a lo que mencionabas de este decreto en el Perú, que yo la verdad es que no lo he estudiado. Sé que ha generado muchas opiniones a favor y en contra, pero te quiero decir que no es el único país del mundo eh, solamente antes de ayer la primera ministra inglesa ha anunciado que van a intervenir el Internet, que van a regular el Internet, y que si las normas que tienen en este momento, eh, si, si las normas que requieren supuestamente contradicen las normas que protegen los derechos humanos, pues las normas las vamos a cambiar. Así lo ha dicho Theresa May. Y antes que ella, en Francia. Entonces, eh, yo te quiero hacer este comentario, no eh, avalando una, una norma que yo no conozco bien, pero sí diciéndote, que tan preocupada estás por el Perú, preocúpate también por otros países donde también existen normas similares. Yo eh, asumo el golpe cuando le toca al Perú. Cuando cometemos un error, lo asumo. Pero cuando el error es compartido o la medida es compartida por otros, eh, no me parece justo singularizar al Perú. Eso en primer lugar. Eh, por otro lado, te quería, les quería comentar que una de las cosas que hemos hecho desde mi oficina ha sido trabajar el Convenio de Budapest. Ha sido un parto, una cosa pero dificilísima. Hemos estado cuatro años detrás de todas las, las opiniones que se requieren para podernos hacer parte del Convenio de Budapest. Y el Consejo de Europa… Nos pidió que antes de adherirnos, eh, tuviéramos la certeza de que no habían normas internas que contravinieran el, el, la aplicación del convenio de Budapest, Porque tienen ese problema con los países latinoamericanos que se han adherido. O sea, se han adherido, pero no pueden aplicarlo internamente porque las normas internas todavía no se han modificado. En el caso del Perú lo hemos hecho al revés. Hemos modificado todo lo que había que modificar. Hemos eh, identificado las observaciones y reservas que necesitábamos incluir en la adhesión. Y eh, yo calculo que en, lo, en el próximo mes eh, podríamos estar ya adhiriéndonos al Convenio de Budapest. Y lo macanudo es que ni siquiera va a tener que pasar por el Congreso porque como está todo, ya, ya no, hay, no hay leyes, no se reforman leyes ni nada, esto va a ser por un decreto supremo. Y lo otro que hemos empezado a hacer, que es mucho más corto, porque solo involucran a dos sectores de la administración pública, es empezar a analizar el convenio de protección de datos. ¿Ya? Ahora, estos dos convenios que que son instrumentos importantes para que las autoridades judiciales, eh, policía, etcétera, puedan intercambiar información con sus pares con más facilidad, no son la panacea, no son lo único. Primero, porque no reúnen a todo el mundo. Segundo, porque, por ejemplo, solo la aplicación del convenio de Budapest implica el entrenamiento de jueces y fiscales en el Perú. Entonces, eh, ya hicimos un primer curso para jueces y fiscales, pero nos hemos topado también con el, eh, la novedad de que, en términos generales, en las universidades peruanas donde se, las facultades de Derecho, la mayoría no tienen un curso de prueba electrónica. Eso implica que no solamente no estamos eh, formando peritos en prueba electrónica, suficientes peritos, sino que tampoco eh, los estamos, estamos preparando a los futuros abogados, jueces, fiscales, eh, para trabajar en un esquema como el Convenio de Budapest o el Convenio de Protección de Datos. Entonces, lo que hemos hecho es que eh, todos los materiales que nos ha dado el Consejo de Europa, que han sido cantidades, los hemos puesto en memorias y se los hemos mandado a más de 50 facultades de derecho en todo el Perú para que incluyan en su currícula la, el, el curso de prueba electrónica. Es fundamental. Eh, el tema de las políticas educativas a través del Internet es un tema desconocido, en realidad, por la, por la gran mayoría, porque nos falta al Estado, nos falta formas de comunicación. No somos buenos comunicadores. No, no, no, no, no, ustedes, la mayoría, no saben la cantidad de cosas que yo hago desde mi oficina y que las hago representándolos a ustedes, y no solamente en temas de Internet, en temas de ciencia, tecnología, innovación, energía. Y así toda la Cancillería y el gran eh, aparato del Estado ocurre lo mismo. Entonces, eh, hace poco me he enterado, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene una repartición de e-learning y que están trabajándolo muy bien. El Ministerio de Educación trabaja con mucha eficiencia. Que el Ministerio de Salud está desarrollando, que ya tiene un departamento de e-health, y que están desarrollando un montón de cosas, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo también tiene un departamento que está desarrollando este, capacitaciones a través de, de Internet. Entonces, en realidad, yo creo que vamos por buen camino. O sea, no, no estamos en el mejor de los mundos, pero vamos por buen camino, ¿no? Eh, gracias, Pilar por tu aporte. Eh, a ver si. Ah, y una cosa más, discúlpame, sí, discúlpame. No, no me... discúlpame. Este, tú mencionas que en un escenario ideal necesitaríamos este, eh, mandatos judiciales para cada caso. Y eso es, expresar eso es denota un concepto muy, muy desarrollado de lo que debe ser eh, un país de la forma como debe conducirse un país democrático, pero aterrízalo en el Perú, aterrízalo en otros países latinoamericanos. Nuestros sistemas judiciales son de una lentitud espantosa. Entonces, y además añádeles lo que acabo de decir, que estamos hablando de jueces y fiscales que no están entrenados para trabajar con pruebas electrónicas. Entonces, este si tú esperas a que el Poder Judicial te, te, te emita una orden es decir, acá no pasa nada no. es de decir, pasa todo ¿no? Bueno, ahí eh, yo puedo, puedo hacer un comentario porque si hay, últimamente hay, hay además de los casos que comentó Verónica eh, está también la creación del RTC o el registro de, de, de, de terminales eh, telefónicas en estas políticas habilitan a la policía a solicitar información sin pasar por el, por el Poder Judicial. ¿no? Y lo mismo pasa con el decreto legislativo 1182. Entonces, eh, más, yo creo que el, el comentario va más por el lado de eh, qué opciones tenemos los usuarios eh, para defendernos frente a estos casos. Qué opciones tenemos nosotros para para decirle a la policía o al, al Estado, al final, eh, qué hacen con nuestros datos. O sea, es, yo creo que va más, más por ahí, digamos, porque entendiendo a, al, al acceso, por así decirlo, o, o nuestra conectividad como algo abierto y libre, o un Internet libre y neutral, eh, si vamos a estar pensando que Internet está eh, totalmente condicionado a un montón de normas, eh, temas de, de seguridad, en, en, en políticas de seguridad, quizás no lo, no lo vamos a poder usar de la misma forma y esto afecta también nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de comunicarnos y demás. Entonces yo, yo creo que va más, más por ese lado. Eh, comparto igual, comparto lo mismo eh, o, o la preocupación en, en el sistema judicial, pero quizás también es una oportunidad para mejorar todo el. Todo el no podemos pedirle a un fiscal y a un juez que autoricen una orden en 24 horas y a la policía sí o sea, ¿por qué, no le, le, ¿por qué le, le, le damos las herramientas a la policía y a los fiscales? No Entonces, eh, yo creo que esa es una discusión digamos que se tiene que tomar en, en, en el marco de, de, de nuestro gobierno y, y entender que también están los, los derechos de, de los usuarios eh, yo no sé si vos Raquel tenés algún comentario al respecto. Muchos. <risa> pero bien, podríamos quedar hasta sí, vamos, toda la mañana no, hablando. Eh, pero podemos, no, no, no eh, comentar y quisiera que participen de público también, pero eh, Raquel lo, lo que vos quieras. Sí, sí, sí, bueno, hago lo rápido e intento ahí eh, resumir muchas de, bueno, de las provocaciones que son muy buenas eh, para para acalentar ese, ese diálogo, ¿no? eh, yo creo que el primer mensaje es no hay una solución mágica, ¿no? hay, como decía, un ejercicio eh, de diálogo y de llegar a las soluciones que se aplican en cada lugar. Eso es muy importante, ¿no? respetar e identificar cuáles son los problemas y cuáles son la, las soluciones posibles en, en, y en cada país, sí, trayendo la experiencia de todos, pero... Es muy importante. Y después, eh, eh, si, si nos alcanza el tiempo, le puedo compartir la experiencia que tuvimos en Brasil, precisamente con el marco civil de Internet, que fue ese ejercicio por años de sacarle una ley eh, con eh, principios, más que todo. ¿no? Hay procesos también de, de guardia, bueno, eh, de cómo acceder a los datos, pero eh, la idea general fue crear una ley que tenía principios y que de ahí podríamos hacer algo eh, más dinámico para acompañar también los cambios que vienen con la propia internet ¿no? y los usos de la internet. Pero eh, lo que quería agregar es hay también que, eh, ¿cómo decir? Sacarse la alergia a, a la palabra regulación. ¿no? Eh, vamos a entender, o al menos como veo, eh, regulación. No son solamente las leyes y los decretos, ¿no? eh, las decisiones de políticas públicas, que sean los planes eh, digitales, las decisiones que, tomamos de, eh, que las empresas toman de autorregulamentación, eh, las decisiones que toman los técnicos ¿no? en, en términos de, de protocolos y de estándares, las decisiones de los jueces, todo eso hace parte de un concepto largo de... Eh, de, de regulación, ¿no? o un concepto amplio, si así lo quieres decir. Entonces tenemos que pensarlo eh, que, que regulación no viene para el mal, ¿no? y no es porque soy abogada y estoy acostumbrada con eso. Eh, a veces la regula regulación es necesaria, pero tenemos que asegurar que sea de una manera positiva, y por positiva lo quiero decir, asegurarse que la internet se mantenga, con sus principios claves ¿no? eh, y con eso les voy a, a platicar muy rápido eh, lo que hicimos de propuestas o recomendaciones eh, de que serían marcos regulatorios o marcos eh, de políticas públicas para eh, asegurar un entorno habilitador tanto para el acceso cuanto para la confianza que creo que, que, que nos venimos más por ese lado también ahí con, con los debates. En términos de acceso, hay tres puntos que cualquier marco eh, debería pensarlo bien. El punto de infraestructura, les decía que bueno, acceso es más allá que infraestructura, eh, ayer nos brindaron números eh, que sí se está avanzando, se avanzó mucho con la conectividad, eh, sobre todo la conectividad móvil, pero tenemos que ver... Eh, Primero, ¿cuál es la internet que nos llega? No, no es cualquier internet que, que queremos, tienes que eh, tener calidad también, pero a, además, eh, ¿cuál es el punto que falta para alcanzar otras zonas? Entonces, eh, zonas rurales, remotas, comunidades aisladas, eh, esos son puntos que, que también tenemos que pensar, ¿no? que no van a llegar eh, sino por un interés econó económico, pero deberían llegar hasta por un derecho de comunicación y, y bueno y por ahí hay modelos alternativos que se pueden brindar como redes comunitarias eh, que, que ya se están haciendo. Después el segundo eh, gran punto en ese entorno habilitador de un acceso viene con el tema de las capacitaciones eh, y no solamente capacitaciones en términos de enseñanza pero capacitaciones en términos de empoderamiento y apropiación no eh, y ese también es un punto muy clave, no es solamente eh, saber qué pasa o, o, o cómo funciona pero eh, realmente adoptar eh, las tecnologías y, y, y transformarse de un eh, de un rece receptor para un productor eso también eh, es clave ¿no? eh, y bueno la tercera es una gobernanza proactiva también no eh, buscarle eh, ese diálogo buscarle que esos marcos vengan a partir de eh, de consultas y, y bueno, eh, de todos con relación a la confianza, bueno primero por qué elegimos el término confianza eh, confianza está más allá de eh, solamente seguridad, privacidad y que muchas veces son, se ponen como dicotómicos, extremos bueno, sí, <ríe> le, le cambio extremos, y que no son ¿no? Eh, privacidad y seguridad van de mano a mano eh, son parte de un todo. ¿Por qué? Y ahí viene la visión principal que tenemos que, que, que asegurar. Los usuarios, precisamente Martín decía eso, ¿no? La Internet no es solamente esa red de cables, dispositivos y, y sitios web, ¿no? Hay personas que la utilizan y es para personas que, que tenemos ese, esa buena herramienta y servicios. Entonces, eh, los marcos de políticas públicas tienen que pensarlo en ese sentido, ¿no? Es, eh, no es solamente seguridad, no es solamente privacidad o confianza, eh, es pensarlo desde una perspectiva de asegurar la gente. Y con eso solo quería decir que son, hay que pensarlo en cuatro grandes pilares, eh, bueno, ese de capacitar, empoderar y pensarlo con la perspectiva del usuario, pensarlo en asegurar... Eh, la confianza de las redes, pensarlo en asegurar la, la confianza de las tecnologías en sí mismo y asegurarlo que esa gobernanza lo pase. Y te voy a dar un, un último ejemplo para un poco aterrizar lo que estoy hablando. Eh, cuando pasó los temas de, de, de nor las revelaciones, de una vigilancia masiva y todo eso, y, y que yo veo con... Una, de una manera positiva, porque nos llevó a, a decir a la mesa de la cena, ¿no? a la charla de día a día, eh, esas preocupaciones de qué pasa con nuestros datos, cómo asegurarse que no pasa una infracción. Pero lo que quería contar fue lo que pasó con los ingenieros, la comunidad técnica, los nerds, ¿no? que hablábamos de, de a poco, que son muy cerrados. Ellos no se preocupan con qué pasa con una ley, qué quiere un gobierno. Ellos quieren que la Internet funcione, ¿no? Y que sea cada vez mejor. Y, y, y eso, ¿no? Bueno, y ahí viene, bueno, y Snowden y, y se saca esa pregunta. La comunidad técnica, los ingenieros, deben decir algo, ¿no? Sobre eso. Bueno. Eh, hay una, reuniones que hacemos de IETF, que es la Fuerza de Ingeniería de Redes. Después les paso un poco más si les interesa. Pero a decir que se sacó en la plenaria esa pregunta. Y los ingenieros fueron. Nosotros no tenemos nada a ver con eso. No vamos a decir nada. Y todo eso. Bueno. Ahí viene un chico de gobierno. No voy a decir el país, pero... <risa> eh, hijo, está bien. Bueno. Pues no quieren decir nada, es tu derecho estarle en silencio. Pero sepas que los gobiernos van a buscar, e ellos tienen que moverse. Hay ahora una presión social para moverse. Y si nosotros tenemos que moverse, vamos por los caminos que conocemos, que son los caminos multilaterales. ¿no? Vamos a hablar entre nosotros de gobierno. Es mucho más fácil tomar esa decisión entre sus pares. Es mucho más difícil abrirse, escuchar y pensarlo. Toma más tiempo, toma más energía. Pero te cuento, si te tomas esas decisiones de esa manera más abierta, seguro todos van a adoptar. Ni siquiera tendría que haber quizá una ley, pero alguien te va a adoptar. Y la conclusión de eso es que esa... Cuando habló en el micrófono, se cambió eh, a decir la temperatura de la sala y la IETF sacó una declaración, bueno, por la época, a decir que sí, la vigilancia masiva fue un ataque a la Internet y que tendríamos que proteger a los usuarios. Y la herramienta para proteger a los usuarios viene con la criptografía, que es también algo que... hay, hay técnicas para hacerlo, ¿no? Eso creo que es el mensaje, perdón, que me tomé más tiempo. el público puede ir pre, eh, pensando en sus preguntas eh, yo quería no sé si, si, si entendí bien o no pero eh, yo creo que en este eh, ecosistema digamos del internet vemos al internet con distintos usos ¿no? o sea eh, el gobierno quizás eh, lo ve como una herramienta para vigilarnos Estoy tirando ideas así, ideas locas eh, las empresas para hacer plata y cobrarnos digamos, lo que quieren en eh, la venta del servicio, digamos. Y los usuarios que hoy en día tienen, digamos, este derecho a conectarse, porque ya es un derecho humano, digamos, tener acceso a Internet, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pueden utilizar, digamos? O sea, eh, no, no, no quiero seguir en el, el diálogo de, de que el usuario tiene que tener, digamos, una plena conexión. Eh, y que digamos, puede, podría tener su conexión privada o no, sino en el sentido de que eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, pensar hoy eh, el futuro de Internet, o el, el ejercicio o el uso de, de, de Internet, digamos, eh, desde, desde, desde un punto de vista de usuario? ¿no? ¿Cómo hoy nosotros podemos Agarrar el celular y no tener que preocuparnos porque eh, eh, quizás en media hora un policía puede saber dónde estamos. O sea, eh, ¿cómo podemos quitarnos, por así decirnos, esa, ese pensamiento? Entonces, eh, Verónica, si te un comentario y luego pasamos al público. Sí, eh, solamente para aclarar algunas cosas. Sí, hablo sobre Perú naturalmente, nosotros trabajamos para Latinoamérica. Eh, y para otras regiones en, en el mundo entero, pero para Latinoamérica exactamente, hubo un proyecto igual en Paraguay fue sobre retención de datos, se llamaba PiraWeb, si lo pueden buscar. También fue sacado antes de que sea promulgado como ley. En, en Europa hubo una directiva eh, sobre retención de datos y también fue sacada. Entonces, me parece que es un tema que, que, que hay que preocuparnos. En Colombia existe la, la norma, eh, provee, bueno, tiene como, como idea la retención de datos por cinco años, y pero bueno, sí es un tema que nos preocupa a nosotros, el tema de cómo nosotros como usuarios podemos eh, entender cómo está evolucionando Internet. Y es bonito lo que comentaba Raquel en el sentido de cómo hacemos que los usuarios se empoderen y entiendan sobre sus derechos y puedan continuar, porque al final la lucha no es de, pues, de, de ONGs, de asociaciones civiles, sino es la lucha final de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos derecho a un Internet libre, abierta, igualitaria para todos. So, hay principios básicos, que es lo que comenta también Raquel, que están en el marco civil de Internet, que es un buen ejemplo que tiene Brasil eh, para eh, poder como, saber qué derechos existen, qué principios existen. Y estos son los principios básicos. O sea, ante cualquier tipo de afectación, ante cualquier tipo de nueva sugerencia, uno debería siempre, como bueno los abogados conocen esto, pero siempre te retraes y vas y bajas a los principios. Hay principios de neutralidad en la red, hay principios de apertura, hay principios de de accesibilidad eh, y todos estos principios al final si uno se da cuenta tienen un botón llamado derechos humanos o sea, al final van a recaer en algo si terminamos hablando sobre no sé eh, sobre este tema tema de, de, de retención de datos vamos a hablar en un momento sobre sobre obviamente sobre derechos humanos pero si hablamos por ejemplo de neutralidad de la red si hablamos sobre regulación de servicios de OTT al final vamos a terminar hablando sobre derechos humanos entonces es bueno que tengamos un espacio como el que estamos teniendo ahora ya que estamos hablando también de gobernanza donde podemos interrelacionar este tipo de diálogos y poder saber lo que nosotros pensamos y poder escuchar de las otras personas. Porque al final se construye de esa manera una idea de lo que podemos hacer en un futuro, que es lo que también está preguntando este, eh, Martín. Es interesante conocer eh, cómo desde el gobierno tienen una idea sobre el, el Internet que va a venir, nosotros como usuarios tenemos otra idea de lo que va a venir, la comunidad técnica va a tener otra idea de lo que va a venir. Es bueno saber esto, porque es la manera como se construye Internet y es la manera como preservar el Internet que en algún momento fue, fue concebido de esa manera. Entonces, esa es la, la idea que tenemos. Bueno, gracias, Verónica. ¿Alguien en público tiene alguna pregunta? A ver. Por favor, eh, um, son, voy a hacer dos preguntas ahora, que el, el panel conteste y luego seguimos con más preguntas. Una cosa, primero, por fin se puso bien. Realmente las felicito a las tres, porque yo creo que el debate es buenísimo. Verónica, esa pasión que tienes, no la pierdas. Milagros, felicitaciones. Hay una oficina que se encarga. Yo soy abogada digital y habemos pocos. Por favor, necesito esa propuesta para que en las facultades de derecho haya, no solamente la prueba de peritaje, yo soy fedataria informática. ¿Cómo puedo hacer? Mi pregunta. Yo, usuaria, sin cargo alguno. Después vamos a conversar. ¿Cómo puedo hacer yo y los usuarios para hacer, saber sobre tu propuesta? Porque si desde las facultades no hay una capacitación, sucede y sucederá lo de los jueces y fiscales. Internet, como bien dice Raquel, es para todos y todos sabemos, pero yo como abogada digital que tengo un pensamiento más de ingeniera, porque he trabajado toda mi vida en eso, ¿Cómo puedo hacer para que las tres me brinden esa información? De verdad les digo eso y que los usuarios que estamos acá también contemos con esa información. Leyes, propuestas, eso es importante. Yo hago investigación y lo necesito, por favor. Muchas gracias. En Barrios de la Universidad Continental. Este panel, este panel se llama eh, Acceso Universal. Eh, yo entiendo que dada a veces la coyuntura y los temas que hemos hablado estos días, hemos puesto un énfasis muy fuerte en los riesgos. Pero a mí me interesa mucho, porque vengo de la academia, sobre todo poner énfasis en la oportunidad. O sea, eh, realmente no hemos superado todavía en el Perú nuestros problemas tan básicos que existen en el mundo real y ahora se complican o mejoran y tienen una enorme oportunidad con el mundo de Internet. Si nosotros queríamos hacer seguimiento a personas y queríamos violentar sus derechos a la privacidad en el mundo real, ahora tenemos una oportunidad en el mundo virtual. Pero yo quisiera que volteemos la torta y darnos esa oportunidad, porque creo que somos un país demasiado preocupado por los riesgos y eh, estamos bloqueándonos las miles de oportunidades que tenemos de poder aprovechar este enorme, eh, esta enorme oportunidad. Entonces, creo que una comunidad como esta, creo que una asociación y un, y un colectivo como este debería poner y seguir poniendo, porque todavía no somos conscientes de las enormes oportunidades que nos está brindando Internet para eh, educar y mejorar la calidad de vida de las personas. Yo puedo utilizar eh, machine Learning, yo puedo utilizar y buscar patrones de comportamiento para eh, violentar la seguridad de las personas. También se usa para marketing y yo entiendo que todo eso haya que proteger, pero las enormes oportunidades que nos ofrece para conocer los perfiles de las personas, para que según todos los nuevos enfoques pedagógicos, educativos, yo pueda brindar, de acuerdo a tu perfil y a tus necesidades, una mejor educación que este país se merece y que justamente tenemos un déficit enorme. Yo creo que hay que seguir recalcando en eso. Entonces, no pongamos énfasis en las restricciones, porque esa desconfianza es lo que nos ha llevado a un, a un defecto grave, como hay en nuestro país, por ejemplo, que se ha limitado. La educación superior a 50% presencial. La educación virtual y distancia que nace en el mundo para las personas que efectivamente no pueden acceder en forma presencial, se les ha restringido a que tienen que asistir 50% virtual aludiendo que eso es de mejor calidad. Tengamos cuidado de eso, por favor, no reforcemos los estereotipos ni los defectos del mundo real. Muchas gracias por las exposiciones. Me gustaría que pudieran ampliar el concepto de la bancarización y de la multilateralización del Internet, para poder comprenderlo. ¿Y por qué considera usted que es beneficioso para nosotros el convenio de Budapest? Gracias. Bueno, eh, gracias por sus participaciones. Eh, le doy la palabra al panel. yo No sé si Milagros querés hacer algunos apuntes respecto a, al convenio de Budapest. La verdad es quizá una primicia para nosotros que dé esa noticia llevamos cuatro años en eso, o sea que no, claro eso. no, no, no, clar, claramente que no, pero no nosotros en realidad teníamos todo listo para proceder a la adhesión cuando terminó el gobierno de Humala pero el nuevo gobierno no admite ningún gobierno lo haría un expediente que lleva las firmas de una administración que ya no existe. Entonces, hemos tenido que volver a hacer todo el expediente. Y hoy día iba a venir al, aquí a, a escuchar una abogada que trabaja conmigo, pero la, está ahorita en el Ministerio de Defensa re, eh, recabando la última firma que necesitábamos y cuando llegue a la oficina nos vamos a tomar una botella de champán que tengo en la nevera de la oficina porque llevamos cuatro años detrás de esto. Así es que, este, bueno. sorry, pero estoy ahí en bici. Bueno, y sería bueno, eh, Milagros, que nos comentes escuetamente... No. Cava, tengo en la oficina. No, no Cava sería bueno que nos nos comentes cuáles son las implicancias que puede llegar a tener esta firma, digamos, eh, para, para nosotros. Más mira, que nada en el, en el contexto de que eh, recientemente hubo un ataque eh, ah, cibernético eh, a bueno, las la páginas de la policía y también estuvo el, el, el este, esta difusión de, de, de, del malware de eh, WannaCry o el ransomware. Bueno, mira, esto del convenio de Budapest tiene un montón de, de, de posibilidades. De alguna manera está... Eh, institucionalizando un, un esquema de intercambio de información que ya se da de manera espontánea entre las policías y entre los ministerios de justicia. Esa es una ventaja. La otra es que eh, se crea conciencia de que existe ciberdelincuencia de que existe un marco jurídico internacional vinculante. Eso es muy importante. En tercer lugar, se crean capacidades. El hecho de pertenecer al Convenio de Budapest exige, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia, que es la entidad, es el punto focal para el Consejo de Europa, tenga que estar al día, participar en las reuniones. Las invitaciones se reciben a través de la Cancillería y nosotros nos aseguramos. En este momento hay una reunión, justamente ahorita hay una reunión del Consejo de Europa y está un funcionario del Ministerio de Justicia participando. Entonces, eh, tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas. Eh, eh, el ser parte de un convenio internacional ¿no? eh, te da un estatus, porque… El ser parte de un convenio internacional no es fácil, o sea, nosotros hemos estado cuatro años trabajando el tema, modificando normas, analizando las reservas que había que incluir, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que yo creo que es una medida súper buena y, y, y luego ya hemos pedido a la Secretaría de Gobierno Electrónico y al Ministerio de Justicia, esas dos entidades que son las únicas que en este caso tendrían que opinar por el tema del convenio de protección de datos, porque en el otro son más de ocho instituciones, ha sido súper difícil. ¿ya? Ahora, eh, con respecto a la, lo de las universidades, con el mayor gusto, si me das tus datos y cualquiera que lo que requiera, este, les mandamos el… El, el, el, la memoria que empleamos para mandarle a todas las facultades, inclusive metimos videos, un montón de cosas, pero estaban todos los materiales. Bueno, también es? les mandamos ¿ah? no, al decanato. Hicimos todo eso. Y luego, lo otro es que eh, tú mencionabas la importancia de centrarse en oportunidades y no solo en riesgos. Es muy importante tu, tu apreciación. Y quiero comentarte que eh, desde mi oficina, como vemos los temas de ciencia y tecnología, eh, eh, eh, concebimos todo lo que es eh, desarrollo de, de digital como un tema transversal a todo lo demás. O sea, no puede haber desarrollo científico, tecnológico, innovación que no conciba, que no incluya desarrollo digital. Entonces, la forma como trabajamos es que tenemos permanentemente encuentros con las autoridades de otros países. Te puedo comentar, por ejemplo, que el presidente está ahorita en España, en Francia, y en su carpeta hay desarrollo digital, que... Eh, vamos a tener en junio, ¿en, junio? Sí, en junio la Comisión Mixta con la India, donde hay un componente muy fuerte de desarrollo digital. Este, con Uruguay vamos a tener otra Comisión Mixta, me parece que la primera semana de agosto ya las fechas las tengo caput, pero todo es ahorita, ¿no? También tenemos desarrollo digital con Uruguay, eh, tenemos montones de cosas eh, y todos los encuentros con eh, otros países incluye el desarrollo digital, es un tema muy pendiente y ahora eh, la verdad es que me siento mucho más acompasada que antes porque la oficina, la OGI, anterior OGI, lamentablemente con las, tenían las mejores intenciones pero eh, no, no podían acompasar tantas iniciativas que tenía la Cancillería. ¿no? Ahora están mejor eh, preparados, están haciéndolo mucho mejor y nos están ayudando un montón. ¿no? Eh, con Estonia estamos empezando a trabajar también temas de desarrollo digital, de gobierno electrónico. En realidad, tú no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hay, que se centran en las oportunidades, no en el riesgo. Ahí, eh, yo, bueno. El último punto suyo sobre el tema de la bancarización, no tengo idea, pero sobre el tema de multilateralización, le quiero decir lo siguiente. Acá mi compañera eh, mencionó la palabra confianza, es una palabra clave porque en la práctica lo que está moviendo al, la, a este grueso de países eh, que buscan la multilateralización de esto de este tema es la desconfianza, la desconfianza y la competencia ¿no? Entonces yo le voy a poner algunos ejemplos el, el derecho del mar hasta antes que existiera el derecho del mar, Usted se compraba su astillero, le ponía las banderitas que quisiera a sus barcos y sus barcos caminaban eh, navegaban por el mundo sin ningún problema. Luego existió el derecho del mar. Hay normas que rigen las rutas navegables, las, el, el, los fondos marinos, se, y ese esa esa Convención del Derecho del Mar tomó 12 años. Pero finalmente llegamos a acordar entre todos los países cómo debíamos trabajar en mar. Entre las muchas cosas que se acordó fue cómo debíamos delimitar el mar también. O sea, ahora, poniendo ese mismo ejemplo al mundo del ciberespacio, hoy en día no existe ninguna norma internacional vinculante que obligue a ningún país del mundo a conducirse de una manera o de otra en el ciberespacio. Y en ese mundo que no conducen países, ¿eh? o sea, conducen empresas mayoritarias en lamentablemente tengo que decirlo en un solo país, este... Eh, no, no tienen ningún tipo de, de control, de nada. No tienen controles para manejar nuestros datos personales, no tienen controles para manejar este, transferencias, ¿sabes la cantidad de plata que se transfiere en, en la red? Hay un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Eh, no hay, no hay, no hay límites el tamaño, la, la evolución. Entonces, eh, yo les podría leer, si escribiera tiempo, rápidamente los cuatro o cinco puntos que ha presentado China. Yo me he tomado el trabajo de traer, porque me pareció importante. no Entonces, eh, los principios generales de la estrategia china dicen el futuro del ciberespacio debe encontrarse en manos de todos los estados. A tal fin debe buscarse un consenso con miras a la construcción de una comunidad con intereses compartidos en el futuro del ciberespacio. La ausencia de normas internacionales generales obstaculiza el desarrollo del ciberespacio. ¿Alguno de ustedes está en desacuerdo? Lo que dicen es verdad. Vamos al segundo punto. El ciberespacio representa un entramado de intereses que atañe a todas las naciones del mundo. Esta realidad exige intensificar el diálogo internacional con miras a la concreción de un ciberespacio pacífico, seguro, abierto, cooperativo y ordenado. Un sistema de gobierno multilateral, democrático y transparente. Yo, hasta ahora, no, no, no escucho nada que no pueda hacer. No escucho nada que me dé a mí indicios de, de alarma. La seguridad y la estabilidad en el ciberespacio son una preocupación global que conlleva también la revalorización del concepto de soberanía y de desarrollo. Se advierte la existencia de un desarrollo desequilibrado, la ausencia de reglas y un orden inequitativo en el ciberespacio, la ampliación de la brecha digital entre países y regiones, la vulnerabilidad de la información crítica. Se afirma que el actual sistema de gobernanza global de recursos básicos de Internet no refleja el interés de la mayoría y que el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia son amenazas crecientes. Los países deben respetar los derechos soberanos que asisten a los estados a elegir su propio camino de desarrollo, su propio modelo de regulación y sus respectivas políticas públicas de Internet. China sugiere la gobernanza compartida del Internet y la reforma de todas las instituciones que ahora se ocupan del tema. A tal fin, proponen reformar el foro de gobernanza de Internet creado a partir de la Agenda de Túnez. Asimismo, promueven la reforma de ICANN para hacerla una institución internacional independiente que garantice apertura y transferencia en su toma de decisiones. Y dicen, hablan de una participación multipartes, no multipartes interesadas. ¿No? esto esto es lo que se viene esto es lo que se viene es más la yo yo les, les comentaba hace un rato que me da la impresión de que el igf que va a darse en Suiza en diciembre posiblemente sea el último que conocemos con el que desarrollado bajo el esquema que, con el cual se ha desarrollado en los últimos 12 años es muy posible que esta iniciativa este, tome, tome fuerza y que el IGF se constituya en una entidad deliberante y que emita un acta final, una, un documento final. Pero las cosas están cambiando y muy rápido. Entonces, eh, eso es, no sé si responde a tu pregunta, Gracias, Milagros. Ahí, eh, yo quería dejarle el espacio a, a los panelistas, pero eh, yo no sé, China tiene la fama de ser el Internet más filtrado y más regulado del mundo. Entonces, eh, sí, llama la atención, pero no, no sé si tanto el, el final eh, donde dice que eh, tiene que ser... Un, que cada país puede gobernar como quiere su Internet, digamos, en el sentido Yo de Yo creo que no sería oportuno ponernos a discutir sí, sobre la China. <risa> Yo creo que esto es algo que cada uno de ustedes debe mirar, colocar en Internet por <risa> y llegar a sus propias conclusiones. Está muy bien. Yo simplemente he compartido algunos eh, comentarios que creo que serían buenos, son comentarios que los invitan a ustedes a buscar información, pero no discutamos. Soy chino. Muy bien. ¿Bien? Ya eh, los últimos comentarios de... Bueno, estamos entonces sobre la hora. No, no, eh... hay tiempo, hay tiempo. No, bien. Gracias por hacer mi trabajo difícil porque quiero comentar todo, pero, <risa> pero bien. Eh, lo quería decir que primero lo veo con mucha empatía las preguntas eh, que nos hicieran y los comentarios primero, porque también soy una abogada desnaturada que trabaja mucho con los ingenieros, ya estoy ¿no? eh, con otros protocolos. Eh, y también porque eh, vino eh, de, de esa vena académica, ¿no? hice maestría, mi doctorado el año pasado, una locura, pero siempre trabajando justamente con esos temas. Y después le voy a comentar. Eh, de soberanía y, y, y, y cómo tratarlo eh, la internet. Lo que quiero decir con, con primero de capacitación, sí hay muchas oportunidades también, después eh, te, nos podemos cambiar eh, contactos, eh, tenemos cursos en línea que están abiertos a los miembros y seguro Elaine y Carlos pueden ayudar desde el capítulo de Perú. Eh, para difundir un poco más eso, pero están abiertos, están en español, eh, hay desde los tutoriales para eh, conocer y, y, y bueno eh, estar al tanto de tus huellas digitales, eh, que hablaban de, de los temas de privacidad, infracción de datos, pero también algo un poco más largo que son eh, los cursos de, de gobernanza de Internet, explicando eh, bueno la historia de Internet, los principios claves, los actores, y algunos temas un poco más específicos donde eh, la internet tiene una, una interfase. Eh, por el tema de, eh, bueno, de la internet de oportunidades, y ese es un mensaje también que tenemos de ISOC, me utilizo el campero para decir que eh, muchas veces no, nos quedamos con ese, con ese eh, a, a decir, impasse ¿no? de elegir entre miedo. Y esperanza. Y, y la verdad es que eh, tenemos que, que ver lo bueno de la internet, eh, por qué le fue construida como esa red eh, global de comunicación, eh, cómo empodera a la gente y cómo transforma. Eh, no estamos solamente, y, y les decía en el inicio, hablando de internet en cuanto a una herramienta, en cuanto a un medio de comunicación, pero hablamos ya de una sociedad de información. ¿no? Son cambios más estructurales. Hablamos de, de una economía digital, ¿no? Entonces son, son cambios y oportunidades que tenemos que, que ver. Y más que eso, vemos los casos concretos donde se, se, se, se está buscando esa... Bueno, más que la esperanza, se está construyendo ese futuro eh, que, que queremos de oportunidades. Entonces, gracias por, por el comentario y, y, y comparto el plus one de la Internet. Ahora el tema de fragmentación viene mucho más largo, le voy a intentar ponerle un poco, eh, hacerle un poco ese sentido de que la Internet nació eh, como una red de las redes. ¿Qué quieres decir eso? No? Eh, si pensamos, por ejemplo, con las comunicación que tenemos de teléfono, eh, cuando te hace esa comunicación en línea, te estás asegurando eh, una, una comunicación fija. ¿no? Estoy hablando de la capa de infraestructura, o sea, de los hilos que te conectan, los claves, por ejemplo, que te conectan. Bueno, eh, por mucho tiempo ese es el pensamiento que, eh, que teníamos ¿no? de, del sistema de telecomunicaciones en general. El gran cambio que la Internet ha permitido es descentralizarlo eh, con esa comunicación. Con eso quiero decir que hay los puntos eh, de, de ruteo, hay los puntos de, eh, de intercambio, es decir, eh, y después, pero si algo se corta, ¿no? si de, de repente, no sé, vamos a decir que no pase nada, pero un desastre natural, eh, te, te rompe los cables, te rompe toda esa comunicación de un lado, toda la otra comunicación puede sobreexistir. Entonces es un punto fundamental que la Internet pueda ser descentralizada y resiliente bajo, eh, eh, bueno, cualquiera que sea su, eh, su corte. Eh, y con eso también se ha elegido una otra, o bueno, se ha construido bajo una otra característica clave, que es tener un lenguaje común. O sea, eh, tú puedes hacer tu red entre varios dispositivos, ¿no?, con esa manera que sea eh, eh, de, de comunicación, eh, lado puede hacer la otra acá, ¿no? Pero si no hablan bajo la misma lenguaje, eh, no, no estamos conectados. Somos redes, pero no somos redes interconectadas. Entonces, la idea, y, y que fue de, de, de la Internet, eh, es que todas esas redes hablen un mismo lenguaje, bueno, para decirte solo de referencia que es el TCP/IP, no, entonces esa idea de que, eh, eh, de que sea global eh, y también le permite, y ahí me voy a decir eh, que la Internet no tenga fronteras, no, porque bajo ese medio de comunicaciones te vas a pasar eh, primero eh, por ser descentralizada, que tenga innovación sin permiso. O sea, que no, no, no tengas que pedir permiso a nadie. Te construye y te sube, porque no, no hay un, un regulador eh, central. Eh, segundo, que los datos, o bueno, lo que pasa en, en esas redes, eh, no, no tienen pasaporte. Entonces, cuando pasan de un país a otro, bueno no, no, no cargan ¿no? Su, su identidad, entonces por, seguro que hay alguna identificación y todo eso, pero a decir eh, es la internet, no, no tienes fronteras, pero tampoco quieres decir que no tienes ley, no hay ley que se aplica y, y, y, y, y leyes nacionales, no, y todo, todos los tratados, lo que quiero decir es que las leyes, y eso tuvimos de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Los mismos derechos que tenemos offline, tenemos online, ¿no? Son los mismos derechos. Derechos son derechos. Pero... No, está bien, está bien, si quieres comentar. <risa> son los mismos derechos porque estamos discutiendo el tema. O sea, yo no entiendo, a mí me raya. O sea, en, el, en, en, en ICANN están discutiendo... Hace no sé, por lo menos dos años. La, los derechos humanos en el sistema de dominios de Internet no me raya. Yo pertenezco al grupo de trabajo, by ¿vale, <risa> Pero, Sergio, no entiendo. Si se supone que son los mismos derechos offline y online, ¿por qué estamos discutiendo? O sea, evidentemente, ahí luego no funciona, ¿no? Seguro, y eso iba a llegar. No, estoy de acuerdo, en paro, eh, Milagros, perdón, de verdad, porque eh, así. A decir. Lo que pasa, los derechos son los mismos, la aplicación se tiene que pensarlo distinto. Esa es mi posición. Sobre todo porque no hay... Bueno, ahí vamos a entrar en temas más complejos de jurisdicción y soberanía. Como decía, fue toda mi, mi maestría y doctorado y mi investigación académica. Pero la verdad es que, como veo, tenemos que pensarlo bajo nuevos paradigmas, ¿no? No estamos más hablando de la regulación tradicional, donde se tenía un territorio fijo, donde se tenía esa idea de las fronteras. Estamos hablando de también, no es que el Estado te vas a perder sus características, bueno, eh, que es el principal, ¿no? Tener el territorio, eh, la sociedad o la población y tener una estructura política de, de, de eh, donde se va a, que es la estructura ejecutiva, ¿no? Eh, es más, es a decir que tienes que repensarlo. Te voy a, para no tomar mucho tiempo, me voy a aprovechar el ejemplo que Milagros decía de la Convención del Mar. Bueno, investigué un poco de eso. Eh, primero que se tomó 100 años para definir algo, ¿no? El tratado, la Convención del Mar. No, sí, sí. Bueno, ya fue, vamos. Bueno. Ah. Pero no, doce con el tratado en sí mismo. Pero la idea principal es, eh, tiene, si te piensas en, en esa idea de eh, territorio y de las millas marítimas y todo eso que viene de la Convención del Mar, o sea, a decir que eh, el Estado y las leyes del Estado, la soberanía tiene un alcance hasta, no sé, son doce millas, no. Ah. Eh, 12 millas a, a partir de, de, del territorio, bueno, en el mar. Bueno, Brasil tiene el tuyo, eh, Caribe tiene los otros. Bueno, ¿qué hacemos con lo que no está o, o lo que está después de esas 12 millas? ¿No? ¿Quién regula eso? ¿No? ¿Quién es un espacio de nadie? ¿Es una tierra sin ley? No, no es. Entonces, en la Convención del Mar, lo que se llegó fue esa idea de una soberanía, no sé si trabajo bien, pero compartida, o sea, una soberanía que cabe a todos. Eh, hay reglas, por supuesto, eh, por ejemplo, aplicar la ley de la embarcación o del barco, eh, o si hablamos del aire, del avión, bueno, por ahí vamos por otras partes de derecho internacional. Eh, pero ya se ha trabajando esa idea. El cielo también. Sí. sí, la soberanía del cielo. Entonces, tenemos que trabajar quizá por esas, esos nuevos paradigmas, ¿no? Donde estamos en esos espacios que no son exclusivos de un territorio, pero que tratan y que nos tocan a todos. Ese es el mensaje. Gracias. Bueno, eh, Verónica, ¿tenés algún comentario? Eh, sí, un, un, a comentar algo ya, pero a, a nivel personal. Me gustó lo que comentaba la, la representante de la Universidad Continental sobre el tema de oportunidades. Es, es, esto y ese título personal, pero cuando uno habla de oportunidades no puedo dejar de no mencionar a la juventud y las oportunidades en Internet. Es bastante interesante lo que comenta sobre todo lo que nos brinda Internet pero también es bastante interesante saber, por ejemplo, eh, ISAF sacó hace poco una encuesta sobre juventud de Internet y muchas de las respuestas eran nosotros jóvenes pensando en por qué las personas utilizan Internet solamente para redes sociales y, y demás y por qué no ven Internet para más, para todo lo que te puedes hacer. Lo, lo que estás comentando, existen un montón de oportunidades. Entonces, eh, Ver, ver también ese tema, ¿no? o sea, ver, trabajar también sobre cuál, cuál es la presencia de las nuevas generaciones que están viniendo. Ayer hubo un buen buena, este, eh, comentario de una persona que trabaja con niños, entonces es eso también, ¿no? o sea, hay, hay otras poblaciones que también necesitan ser escuchadas, que también necesitan estar en espacios como estos y, y poder eh, trabajar. Pero solamente es ese tema, y creo que ya han respondido muy bien las, las preguntas de las otras dos personas. Muchas gracias. Bueno. Eh, con esto damos terminado el panel. Eh, les agradezco a las tres panelistas, a Milagros, a Raquel y a Verónica. La verdad que fue un panel muy bueno y con muchísima información, que es lo más importante para, para todos. Y nada, lo dejamos ahí con César. Muy bien, muchas gracias a su participación como moderador en este panel de Martín Borgioli. Y también a Milagros Castañón, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raquel Gato, de ISOC, y Verónica Arroyo, de Access Now. Vamos ahora a una pausa café y estamos nuevamente para la mesa, panel 6, a las 10 y 45.